de todo el mundo, os está hablando en directo como siempre. Eh, ella, Rosy, nuestra invitada de hoy. Yo soy Luis, emitimos en directo desde Madrid. Frixline siempre emite en directo. Os saludo primero a los que veis luego este vídeo, porque los que están suscritos en directo ahora se estarán conectando. Eh, Rosy lleva un año en España, está trabajando, me ha dicho que está ganando 10 euros la hora y que trabaja 40 horas a la semana. 10 euros la hora yo las matemáticas no son muy fuerte pero he calculado y me salen 1.600 euros ahora ya nos lo aclara <risa> no sé si estoy bien os recuerdo muy importante que aquí en Prislin siempre os damos nuestra opinión personal la mía en este caso y la de rossi ¿vale? vale y luego ya cada uno que tome sus decisiones os quiero decir PRIXLINE es que a mí por ejemplo quiero que veáis todas las visiones ya veréis que rossi no es una fátima es muy trabajadora insisto lleva un año vale sí. yo creo que lo mejor rossi voy a dar difusión en redes sociales Preséntate un poco para vale. que te conozcan, ¿vale? Bueno, mi nombre es Rosibel Crespo, soy venezolana. Bueno, eh, ya sabemos la situación como está en Venezuela y que hoy en día todo el mundo emigra. Pero eh, en mi caso, yo planifiqué mi viaje. Yo vine la primera vez a, a España en el 2013. Vine de vacaciones con un amigo y me encantó fue que yo me enamoré y yo dije aquí yo quiero vivir o sea que ya conociste españa digamos viniendo de vacaciones de, de, verdad, de verdad de vacaciones y yo dije aquí quiero vivir luego vine en el 2015 pero ya esa vez yo vine con la con la, con, con la planificación de indagar algo con, para trabajo ya tenías en para mente. trabajar cómo es el, el proceso de trabajar cómo es el proceso de los papeles eh, para lo, el alojamiento entonces, bueno, fui eh, investigando más sobre ese caso y no llegar así de como un paracaídas, ¿no? Quiero saludar un momento a todos los que se están conectando en estos momentos vale. en directo. Rosy, perdóname bien, el inciso. Un saludo. Os bien. recuerdo, Rosy, mmm, Lleva un año en españa más o menos 13 meses 13 meses me ha contado que gana 10 euros la hora y que trabaja 40 euros a la semana a mí me salen 1.600 euros al mes. <risa> ahora que no lo aclare y nada se estaba presentando pero bien, Elena, lo digo más o menos lo que os estáis conectando ahora mismo por cierto aprovecho el que no esté suscrito y lo vea este vídeo luego que se suscriba con campanita que así siempre puede preguntar podéis vale. poner las preguntas en el chat que luego las, las transmitimos a Rosy? vale vale Puedes bueno, seguir con tu presentación, perdóname bueno, Rosa perdón. este, Bueno, cuando ya llegué, vine en el 2015 Ya vine a investigar todo lo, el proceso de cómo quedarme acá Resulta que me regresé a Venezuela porque no venía con la intención de quedarme Pero hice todos los trámites que uno tiene que hacer Todos los, los documentos que uno tiene que, que arreglar, que apostillar, todo eso yo lo hice Y lo único que ya me trancaba era que no podía comprar el pasaje hasta que, bueno, un amigo viajaba a Portugal y me mandé a comprar el pasaje con él. Y bueno, llegué el 2 de noviembre del 2018, llegué acá. en El, 2 de, el 5 de noviembre ya estaba trabajando en una empresa de, de limpieza, porque en ese tiempo que yo vine, en el 2015, hice amistades, conocí personas y esas personas, bueno, tuvieron un emprendimiento, montaron su empresa. Y bueno, en medio que yo iba chateando, iba hablando con ellos, le iba diciendo que, que yo quería venir para acá y no quería llegar así de, de, de estar sin trabajo y esa persona, bueno, me apartó justamente el puesto, pues, él esperó hasta que yo llegara era para, alguien para que emplear. habías conocido sí. es que, o sea vino era recopilando una... viniste en el 2013 de turista turista turista turista en el 2015 viniste ya buscando trabajo ya. pero y te ahí... volviste no ahí sí. hiciste en el pero ahí entonces. hice amistades amistades hice... O sea, los americanos dicen sí. los norteamericanos sí, a personas hice amistades y en el 2017 ya en el 2017 ya a aquí, trabajar a trabajar oye por qué viniste y si viniste sola y cómo lo hiciste Tú no vendiste el carro para venir, no? Nada, absolutamente David, nada. No David ven, nos contó no ayer vendí. que él vendió el carro. No, no, yo no. ¿Tú no vendiste el carro? Yo Cuéntale yo no a los vendí. prilines por eh... qué viniste, cómo lo hiciste y, y todo, todo, bueno, todo. todo el hecho todo. es que yo tenía el dinero, ya yo tenía 900 euros, tenía yo. Eh, con ese amigo que venía a Portugal mandé a comprar el pasaje. Él me lo compró aquí, él, menos de 15 días ya yo tenía el pasaje. O sea, eh, te lo compró desde España. El está él está en Portugal ah está en Portugal sí, de Portugal sí sí yo lo mandé a comprar vale. con él y bueno llegué aquí con esa ilusión de, de ya de trabajar porque ya yo tenía mi viaje planificado y tenías el dinero ahorrado vamos pero se puede ahorrar sí. en Venezuela eh, Sí pregunto si se, sí se, sí se, sí se podía sí se podía pero yo claro hablamos mal, 2017 pero a pesar de todo yo llegué sin dinero porque a mí me robaron en el aeropuerto en el de allí en Venezuela nos no lo han contado los pringles <risa> nos lo han contado <risa> bueno, no, ya no me sorprendo entonces, ah, me es, robaron, es verdad me robaron llegaste me... sin dinero sin dinero prilines, el, toma nota. el dinero que yo traía me lo quitaron me decían o usted decide señora o, o el va usted viaje... o va su dinero no o va usted sola si sí, y el dinero se queda aquí decir, o no viaja usted y también me se queda decía. sin el dinero decide señora o el viaje o el dinero yo y por supuesto iba a decir una palabrota y no la digo eh pero la iba a decir pero, pero yo vine sin qué malvaos sí, qué malo o sea es que sí. me parece sin o sea, dinero que tu, tu dinero ahorrado fuera se nah, quedó entonces... se quedó en... ¿Cómo se llama el aeropuerto? Eh, Maquetía. Se quedó allí en el aeropuerto. Entonces, bueno, quedé, pero gracias a Dios, yo tenía todas toda las. La, lo demás la, lo tenía, ¿no? El alojamiento. <risa> el alojamiento, un amigo, porque en ese viaje que yo venía, hice amistades, justamente en el hostal donde me quedaba, hice amistades. Eh, la persona que trabajaba allí me hizo una reserva, me pagó tres días. Del hostal. Del hostal. Más barato el hostal, no un hotel. Ush, hostal no, más barato. Más barato. Díselo, que Muchos preguntan, el, Luis, ¿qué hotel puede ser un hostal un como hostal ha hecho y, y de seguridad, son cómodos, no hay. Sí, este... es lo mismo, es lo mismo. Sí, es... No se puede cocinar, está y... muy bien. Y no hay sí. ninguna restricción, entonces. Lo único que mí... no tiene a lo mejor los picaportes de oro, como si te vas oh, al, al hotel más sí. caro de Madrid, pero claro. el, nadie, aquí no necesitamos picaportes de no. diamante. Vamos. Entonces, bueno, allí esa persona me pagó tres días de alojamiento. Mi, Oye, ¿y mi jefe, antes de antes de empezar a trabajar, me dio dinero. Rosy, <ríe> ¿y para Sí, lo de... es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo encuentras trabajo y cuánto tardas en encontrar trabajo? Porque aquí hemos tenido invitadas que llevan cinco años y no encuentran trabajo. ¿Tú cuánto tardaste en encontrar el trabajo según llegas a Madrid? En el, ya en tu tercer viaje, ya para quedarte. ¿Qué? Díselo a los CRILINES que están ¿Es ahí, que en el agujero. En no, el agujero. No, ¿Cuánto? No, tardé, no tardé nada porque ya venía con el empleo. Joder duré nueve meses y después y dónde era ese empleo en el teatro un teatro nueva apolo tema de limpieza no tema de limpieza limpiar todo el teatro oye pero toda para todas las salas no y eso sí. sin papeles indocumentado. indocumentado bueno algo el pasaporte tenías <risa> sí el pasaporte pero nada, no, nada. escucha y de allí trabajabas y eso y eso para que yo lo sepan lo hiciste por los conocidos no conocido Conocidos, conocido. que los, que los habías conocido en tu primer en viaje, mi, en el segundo en tu, viaje. En el segundo viaje. No sé. Que ya viniste el primero, sí. vio España y le gustó. El segundo claro. hizo networking y el tercero sí, ya venía ya tiro sí, hecho. Ya fue una cuestión que que vine con, con, con, la, con las claves, pues ya, ya está. Ya que estamos, Rosy, sí. hablando de dinero, o sea, perdona, de trabajo. Los hombres lo tienen más difícil para trabajar, ¿no? Cuando sí. están sin papeles, ¿no? Sí. ¿Qué les recomendarías? Porque mayormente. Por ahí cuenta los ideas? Mayormente siempre hasta las para las mismas habitaciones. Siempre piden que sea una chica. Se pide, ¿Pero ser, por qué no puede ir un chico? Entonces no es que no está prohibido, bueno, puede, no. No podía sí, ir, puede. Pero no es. Pero lo... el campo laboral es reducido. Cachila. Man. Está más reducido. Está más reducido, ¿no? Está más reducido porque siempre hasta para camarera piden que sea chica. Sí, que no quiere Bien. decir que un chico no pueda ir, pero, pero que... No es que un chico no puede hacerlo. Pero, y que algún consejo tú darías cuando... para chicos para encontrar trabajo. Wow, yo mira, es por ayudar, ¿sabes? No es que por... es no tener miedo. Es la actitud, ser positivo de que sí se va a encontrar y sí se puede. De verdad que sí se puede, pero claro, no es la cosa no es tan fácil. Pero con uno con va decidido uno logra las cosas y también las amistades que uno vaya haciendo también yo he hecho amistades yo no conozco a mi persona que yo soy venezolana no tengo amistades aquí venezolana no tengo a nadie no conozco a nadie venezolano este mis amistades son las amistades de mi pareja porque vivo con mi pareja ahora que tienes es... una pareja no sí. es de español o es español es español es español que de hecho lo conocí en el 2000 bueno ahora, ahora vas. aquí tenemos sí. mucha audiencia venezolana sí. ¿eh? ah en el sí. 2015 lo conocí sí nos conocimos en el 2015 y bueno. ¿Y estás contenta o no, en general, digo, con tu estancia aquí en España? Sí, yo estoy feliz. ¿Sí, no? Estoy feliz. De y verdad que sí. ¿Qué te iba a decir? El tema de del dinero, ¿cómo haces para mandarlo un poco a Venezuela? Para mandarlo a Venezuela es una cosa. Porque he oído que está difícil. Es, es fácil. Pero y los con, de Argentina con, tienen mucho problema también fácil con eso. Es conociendo los contactos. Aquí yo tengo que vender el euro, los, el euro se lo tengo que vender a una persona acá y esa persona tiene mucho dinero allá en Venezuela, tiene cuenta en Venezuela y esa persona transfiere la cuenta que yo le indico. Y o sea manera... que como con personas físicas, no sí. a través de ningún banco ni de Western mm, Union, ¿no? No, no, porque no se pueden mandar por Western Union, no, no se puede. No mandar. llega, no me no, no, Entonces tú no, conoces no. aquí a alguien, le das el dinero y ese eh, un eh, contacto de ese es, alguien se lo da a alguien en Venezuela Oye, mira, nos dice Fer, exacto. Lo dicen podéis poner las preguntas en el chat, que yo se las voy transmitiendo. Vale. Dice, yo estoy viendo las habitaciones, alquilan solo a mujeres. Es a mujeres, siempre. Dice Fer. Entonces mayormente dicen a chicas alquilo habitación más a chicas es muy raro cuando alquilan una habitación a chicos y a parejas. A chicos y a parejas. ¡Guau! Wow, regalitos muy y deseos. Dice: Hola, la primera vez fue y le gustó. La segunda vez fue y ¿qué hizo? Porque no lo entendió. Explícale a Regalitos y Deseos <risa> y a todos los que se hayan conectado. Buenas regalitos. Tus tres viajes a España. Eh, a Regalitos y Deseos, bueno. Se llama la, Regalitos y Deseos. La primera vez viene el 2015, vacaciones. Vacaciones, eh, vacaciones. En el 2013, perdón, 2013. ¿Y de vacaciones, vacaciones de cuántos vacaciones? días? De Eso fue 7, 8 días. 7, 8 días de vacaciones, de pero para, quedar, para volver, ¿no? Sí, y en el 2015, vacaciones también, fue de vacaciones. Duré 28. O pues sea, vacaciones 27, ya más amplias. Más amplias. Pero me has dicho que ahí conociste unos peruanos en el hostal. Sí. Me lo ha contado antes. Sí, yo hice amistades allí. Networking, tal vez, para. O sea, networking <risa> quiero decir, contactos. <risa> bueno, Estos sí. anglicismos. Sí, sí, pero no, es que fue muy. muy es que fue natural. Como estaba ¿no? allí tanto tiempo, porque no, no me cambié de hostal, sino que me quedé allí los 27, 28 días que estuve allí. Yo no cambié de hostal y bueno hice amistades con ellos todo el tiempo conversando echábamos bromas bueno y ahí siguió la amistad la amistad no, no, no solamente en ese viaje sino que siguió siguió oye y Mei nos dice que cuántas maletas trajiste traje supongo dos. ya en el tercer viaje dos traje maletas dos. y llegaron dice reina dice traje cuántas dos. maletas trajiste reina traje dos, dos y llegaron llegaron completas pero los, los dineros no llegaron no no el dinero me lo quitaron sin dinero bueno pues llegaron miedo, las maletas que escucha pero que no, no se me... pausa preliminar si alguno se le pausa el vídeo que salga y se vuelva a conectar que se conecta bien vale. vale que aquí tenemos buena red pero bueno me ha ido muy bien de verdad yo no me siento Tema de afligida de oye está lo del banco que te pedían un seguro sí. cuéntale lo del banco que ya le he dicho que con sí. n 26 y con ING que no te pasa, pero cuéntale bueno, lo que ha pasado que para que no les pase a ellos. una cuenta bancaria, eh, resulta ser que yo la abrí con pasaporte, porque tenía el NIE, pero ni me acordaba yo del NIE. Y la abrí con el pasaporte y me dijo, bueno, pero para abrirla así si en tu condición con pasaporte tienes que comprar un seguro, una póliza de seguro. ¿Y yo bueno, ¿Y cuánto vale la póliza? 40 euros mensual. ¿Al mes? Pues. Al mes. Eh, no vamos a decir el nombre del banco, si quieres, no, no, para no fastidiar no. a nadie, pero decimos que ING el banco ING o el banco N26 no pide ningún seguro. Vale. Y con Niel lo abre Mira, nos pregunta, digo para que nos pase, Prilines, porque es que, vale. claro, pagar 40 euros al mes cuando uno no tiene no, un seguro no, me es que parece no, un abuso. No, es que no vale porque es un, un seguro. Y, y, y entonces, me, yo con el padrón tengo los mismos beneficios que tengo con me, el seguro me, y gratis. Me, me sí. dice que la segunda vez viniste a ver al novio. Bueno, sí. Y se ríe. Bueno, algo así. Escucha. <risa> algo así. Algo así. Edgardo de la Hoz dice: ¿Por qué no puede enviar dinero por Western Union por estar indocumentada? Pregunta no, Edgardo. Explícaselo no, a Edgardo no no y a todos. Se, no se puede mandar dinero a Venezuela por la forma regular como en vuestra unión sí, o por los y bancos y dile el del motivo, gobierno dile o el mandarlo motivo. así como uno de que decir, no es por los papeles de remesas no es por la documentación no es para que esté todavía en forma irregular no es por eso sino que el régimen tiene unas políticas que las remesas ellos las toman entonces le dan como una, un 5% a los familiares de o sea tú mandas de... 50 dólares 50 euros y llegan 5 sí. ¿no? a lo mejor al familiar sí, y sí, 45 sí. para el gobierno o sí, algo así, algo así, algo así, aunque tengan los papeles. Vamos, sí, porque yo, eso es una política que hizo el eterno demonio que murió. Y entonces, eso sigue. Entonces, no, no es rentable mandar el dinero por las formas regulares. Saludos, Zoro babel Moreno, desde México, que está en México. Que yo sé que él está en México. Dice Bien. que tú, que nuestra invitada de hoy, Rosy, que tienes muy buena vibra buena vibración es, que es así hay que ser positivo y con buena energía y siempre uno cuando va a salir uno tiene que decir sí lo voy a encontrar y esto sí puedo sí puedo con esto yo de verdad yo no y tú no estás pidiendo ayuditas no jamás ni las quiere, no. ¿no? En Venezuela qué pasó con las ayuditas? Que es que aquí tenemos solo uno con coletas que nos preocupa que quiere llegar al gobierno. Bueno, si pero vive que... en un chalezón. Bueno, si vive cerca de si donde yo gente... en un chalezón, pero luego si va la de pueblo. La gente pobre. se acostumbra a esas ayuditas, entonces ahí sí es que hay que preocuparnos porque esas migajas nos va Esa a llevar a la ruina. No ya claro. Nos va a llevar a la ruina que escucha que nos pregunta eh, dice Meimei Mei de las maletas dice eh, la maleta si vos pagas cinco días si uno esté de equipaje preguntan a uno cómo fue tu paso por la aduana eh, ella se refiere que si por ejemplo vienes para cinco días de turista y llevas dos maletones que si no les parece raro no explícale no, tu experiencia no, en la aduana no, ya no, de claro de, eso sí sí este, cómo pues, fue la entrevista para pasar tuve los inconvenientes los tuve fue en Venezuela para ah, salir aquí no no no Aquí nada. Nada. No te Aquí. dije, ¿qué te dijeron? Bienvenida a España y ya está. Sí. me preguntaron a qué venir y yo digo, vacaciones. Oye, y un tema importante. Al final, como viniste de Venezuela, ¿pediste el asilo o no? Porque no a mí no me ha quedado claro. Lo pedí a los cinco meses. A los. Prilena, tomad nota, lo pidió a los cinco meses. A los cinco meses, ¿por Cuéntales por qué lo pediste y cómo lo hiciste y cómo Pelea, fue la entrevista. No tenía. No estaba bien asesorada sobre ese tema, sobre la ciencia. No, no conocías el canal de Freeliner. No. Y... Por, por cierto, que el otro día me reconoció. Le hice sí. la entrevista y me dice: Tú eres Luis. Sí. Soy seguidora. Soy sí. <risa> sí. bueno, sí, Perdona seguidora. el inciso. Y hoy me tocó a mí. Hoy tocado. Hoy me tocó estar aquí. Los Freeliner que estés en Madrid, cualquier día os encontréis conmigo. Vale. Escucha, diles cómo fue todo eso. Bueno, entonces yo. Tardé tanto tiempo en pedir el asilo porque yo no estaba bien segura sobre el tema y yo pensaba que al pedir el asilo me obligaban a ir a un, a un refugio y después me cambiaban a ciudad entonces yo no quería porque yo trabajaba aquí en Madrid, tenía mi pareja aquí, entonces no quería eso. Hasta que fui de hecho a la Casa Venezuela, que es un saludo grande a, a este español que hace mucho con sí. los venezolanos, que es Alberto Casilla y bueno, todos hay... O sea que hay muchos... Los españoles bien, ¿no? ¿En general o no? Sí. lo ¿No es que eso me toca un poco el corazón, sí, ¿no? Sí, sí, vale. sí bueno, Oye, piril, sí. Pirilina, es que si se os corta el vídeo, como estamos en directo, salir y volver a entrar, que se arregla. De verdad, vale. salir de la transmisión y volver a entrar, que se arregla. No voy a cortar el vídeo, por fin. Bueno, entonces en esa casa me dieron la, la asesoría, me dijo, no, tienes que pedir eso, porque esa es la forma más rápida para, para tener lo, los documentos, estar de manera regular y yo decía pero entonces, no. decidiste ir a hacer la entrevista sí, de la tarjeta ahí, roja ahí me aclararon la situación del refugio era que yo la claro, tenía que pedir ella tenía miedo que la metieran en el refugio Ajá. por cierto lo pidió a los cinco meses a de estar en España mes. eso es importante ah. y te dieron la blanca no me dieron la y blanca. tardaste mucho en las citas o no seis meses seis meses pero desde la blanca a la roja ah, la roja y desde que fuiste a pedirla hasta la blanca cuánto pasó más o menos más o menos es que hay gente que le dan 11 meses van a pedir no, no, señor. A lo mejor no, semanas no o... fue rápido cuando fue yo rápido. fui a la comisaría eso fue semana mes. no una semana sí, o diez días semana o dos semanas vale me dieron la, la otra cita para ir a declarar tema a de médicos a los prilinas les interesa mucho los médicos por si alguno se pone malito tú has ido al médico no has sido? Explícales ido explícales cómo va Mira, cuéntales es... a los prilines Primero, para tener médico y enfermera, porque uno tiene su médico y enfermera de cabecera, hay que estar empadronado. En el momento que tú llegas, que la persona llega, alquila una habitación, el piso, tienen que empadronarse. Eso es un requisito, de, es como un indicativo de dónde está la persona, que es dónde vive, y son los datos. Y al estar empadronado, uno tiene derecho a la seguridad social. Y es totalmente gratis. De hecho, tenía una cirugía para ahora en 9 de enero y la rechacé porque si me hago la cirugía pierdo algunos trabajos y me... está ganando 10 euros la hora <risa> trabaja por su cuenta de externa 40 cuenta. horas a la semana coger la calculadora que yo soy malo a mí no me es salen tan... 1600 al <risa> no mes es tanto 40 pero está bien euros. que ganes dinero, ¿Me dicho, no, no, sí, hace ella dinero. Da 40 horas a la semana sí, sí. 10 euros la hora 10 euros cada día la hora cada hora escúchame que mi email dice que le han dicho que en el BBVA le abren la cuenta con el pasaporte. Si sí, te la pero abres, te obligan el seguro, me el seguro, seguro Te cobran 30 euros al mes te, por un seguro que a lo mejor no necesitas. Y es el seguro más costoso. ¿Cómo se llamaba el otro banco que también lo abre con pasaporte, que te lo he dado antes y no te eh, pide seguro? Eh, N26. N26, pero pedían C, IE. C, IE. C, N, N26. S Monese, Monese. Monese. Escucha, Mone N26. ING. Eso nos pide eso os pide el NIE, pero nos cobran seguro. Y MONES se lo hace con el pasaporte y tampoco cobra seguro. Y los vale. demás te lo hacen con pasaporte, pero te cobran un seguro, sí. que ya la pasó: sí. 30 euros al mes. Entonces, ¿y es un seguro y, y no me hacía falta. Lo ¿No inter... hace falta? A los pre yo sé que les interesa el dinero. ¿Cómo haces <risa> para ganar 1.600 euros al mes? O acláranoslo. Pero, y además, tiros pa, pa pa para ti, directo para tu bolsillo. Sin para ningún bolsillo, lado, para sin para ningún lado. No digo que lo hagáis, ¿eh? claro, El clima que pagar, legal. Ejemplos, claro. entrevistas para que contén cada uno de Hay que pagar periodo. gastos, hay que pagar. Es local. que tuvimos una entrevistada, saludos, Clara, creo que es, que decía que ganaba 700 euros, pero cogimos la calculadora y era que ahorraba 700 euros porque tenía gasto de bueno, comidas en ropa en el trabajo yo ganaba 700 600 y tenía tenía que trabajar 4 ahí trabajabas puestos. para los que se acaban y de conectar digamos limpiando comunidades para una empresa no que te mandaba no que no era por tu libre no, no era para una empresa díselo y por si no se han conectado ganaba sí. muy poco y de hecho las compañeras había unas compañeras que ya me decían salte de aquí de aquí, ponte a trabajar a hacer casa que ganas más, porque ya trabajando dos días nada más. Y Josué Álvarez dice: ¿y ahora en qué trabajas? en limpieza, es lo mismo. Pero limpieza, en la comunidad pues, donde cuentas el no. Josué y a todos. Casas los... particulares. Pero ¿estás montado tú sola el negocio? Sí. Yo sola. Eso aprender de, de boca en boca. ¿Y cómo sacan los clientes? Ya una. Rosy díselo a los príncipes que Mija. ellos también quieren. Yo me publico. Que ellos no son Fátimas, Eso ellos son fue, trabajadores. Sí. Eso fue en septiembre, en septiembre. Julio, en, en agosto, perdón, en agosto, no sé en qué página yo publiqué un aviso que es chica dinámica, que el limpieza, plancha, y resulta que me fueron llamando, esa persona me recomendó a otra, la otra me recomendó a otra. Eso es que, hace bien, eso es que hace bien el trabajo, <risa> si no, no te recomendarían, pero haciendo sí. bien el trabajo, fíjate, oye, Julio Sander, sí, son online, tienen esta aplicación, pero que no tiene nada que ver conmigo, yo lo digo porque lo que vosotros sí. me habéis dicho, son online. Pero vamos, son totalmente fiables, podéis domiciliar la luz, el agua, los recibos, tienen tarjeta, tienen aplicación, el vale. N26 y ING. Vale. Y el otro, ahí siempre se me olvida el nombre del otro, ¿vale? Monese. Monese. ¿Vale? Son online. Vale. Pero que no tengan oficinas no es malo. Entonces esto funciona todo igual. Perdóname que te haya descentrado. Es que estoy como en las preguntas. Que yo creo que has hecho muy bien los que no tienen papeles así se buscan me dice daniel los que no tienen papeles así se buscan la vida trabajando que vengan los que quieran hacer falta más como esa mujer claro es que la gente tiene que ser positiva pero tienes que tener en cuenta no es que te vas a ser millonario un día para otro no hay que trabajar duro pero tú estás ganando más dinero y además sabe cómo mandarlo tenías que dar a un vídeo hay que hacer para ayudar a los de argentina que ahora les cobran ahí por mandar dinero fuera un 30%. No, tienen que hacer ¿Qué como, robo como inventó el venezolano. El venezolano hizo Me esto. La cómo persona no. tiene mucho dinero. Personas que tienen dinero allá, no sé cómo lo mueven, cómo manejan, cómo producen ese dinero en Venezuela, pero tienen personas contactos aquí, a esa persona uno le da el dinero y esa persona le transfieren allá. Mira, Christopher Andrew Morón Gutiérrez. Hola. Soy venezolano, resido actualmente en Perú. Quiero irme a Madrid. ¿Qué me recomiendas? Irme de aquí directo o de Venezuela? Gracias, asesora y guíame un poco en una de mis dudas más grandes, Christopher Andrew y todos los que estéis en su situación. Eh, mayormente una de las de las políticas que ha he hecho para pedir el asilo es que la persona tiene que venir del país de origen del problema pero Rossi, un inciso yo he hecho entrevistas gente igual que el asilo hay que pedirlo en el primer mes y tú lo has pedido a los cinco meses, cinco meses yo he hecho entrevistas y en el grupo de Telegram hay mucha gente que ha venido de otros países eran venezolanos pero han venido de terceros países y están solicitando el asilo pero vamos tú da tu explicación pero te hago el inciso sí, pero en Telegram está la gente He escuchado ¿eh? que hay personas sí. que vienen de otros países dígame si hay personas que han han recorrido hasta dos sí, países... Como el que está ahora en Perú, por y ejemplo... Tercero, en el tercero España hay personas que le niegan el asilo. Pero esas yo creo que son bulos, ¿eh? Pero, Vamos, cada uno, ella es su opinión, yo doy pero, la mía. Te quiero decir, yo no he conocido ningún caso. Hombre, pero, si puedes venir de Venezuela, vente. Pero de pero, verdad que yo he hecho entrevistas. Pero sí. ¿Cuánto has tardado en pedir la tarjeta roja? Repítelo. Cinco meses. ¿Y la, pedí? la, la blanca, cinco meses. Sí, pero, y la pedí porque, bueno, ya me dijeron. ¿Te la han dado, no? ¿no? Sí, porque me dijeron no, lo. Pero no la usas. No, no la necesitas. Ni, <ríe> ni me acordaba, ni me acordaba de eso. como el que tiene ahí guardado. Ni me acordaba de eso, mujer. Porque... Ya, Tiene ah, Ella va sí. a sus casas y limpia y cobra ya. 10 euros la hora. No me preguntan nada, solamente Ruiz 400 euros a la calle, semana, y Prilines. y ya. hace muy bien. Bueno, yo no digo nada, pero enhorabuena porque te está yendo bien. La pregunta que nunca me gusta, pero siempre hay algunos: Luis, Luis, ¿hay xenofobia? ¿Hay xenofobia? No. ¿Tu caso algún caso? Hasta ahora, no. Yo no he vivido eso, yo no he tenido esa experiencia de que alguien me rechace, de que alguien me ofenda, que alguien me diga algo malo, no he tenido eso, me han tratado bien en, en el médico, en el banco, donde yo vaya, me han tratado <coughs> bien. Entonces no he tenido ese caso de xenofobia. Oye, y una entrevista importante que se me olvida, ya que has pedido la tarjeta roja, ¿cómo fue la entrevista? Explícaselo a muchos Prelinas, trajiste pruebas, trajiste pruebas. Este, Explícaselo a los Prelinas que están allí atentos a tus explicaciones. Bueno, yo era mm, trabajadora pública, profesora. En este, Las pruebas es que uno uno hace un escrito, de, una exposición de motivo donde uno explica por qué eh, pide el asilo, toda la situación Es que no me preguntaron, eso fue tan sencillo, eso es algo como automático ¡Felene, felene. Mira, mira lo Es que algo dice. como automático Vamos a responder a monociclistas Monociclista en el chat dice: en España no hay trabajo y el precio de la vivienda es más alto que los salarios. Sí. ¿Qué le dirías a motociclista? Sí, es que más en Madrid. Yo ¿sabes? te veo que trabaja, yo aquí todos los que he sí. entrevistado, todos trabajan, excepto Fátima y algún caso que yo conozco que no he traído <risa> al canal. Que son ese 15% que no encuentran trabajo. Sí, bueno, son las personas que le gusta la, la... ayuda, que no encuentran trabajo, sí. pero no salen nunca a trabajar no sale nunca ni siquiera a buscarlo entonces son las personas que no trabajan pero desde que yo estoy aquí estoy trabajando y me va muy bien oye la gente que piensa en los españoles de que por ejemplo de que trabajes mira la otra vez una persona me dijo es que no le dejas trabajo a los españoles por eso es que los españoles oye, pero... no trabajan Dí y pero... digo no eso no es problema el problema de usted es que estando aquí con documentos no encuentra trabajo eh. yo no Tienes un vecino nada? español no que no trabaja sí, como sí. es ese que ese caso sin meternos con nadie bueno, tengo yo vecino, también, pero mi vecino que es carnicero tiene aproximadamente cuánto como... lleva sin trabajar ese ha trabajado será dos meses o el vecino meses. carnicero que su padre montó una yo... car... tiene una carnicería pero el hijo no Trabajaría no... dos meses o tres meses en todo lo que va de su vida y ya no consigue trabajo porque nadie lo emplea y si ha trabajado, supuestamente la otra vez, el año pasado, hace dos años, parece que consiguió un trabajo, pero duró dos días o tres días. Mira, Yuli Cas, yo te transmito preguntas, ¿vale? Dice, mi mamá está como irregular en España y puedo viajar con mi familia como turista, ¿podría tener problemas en inmigraciones? No, si trae todos los requisitos que pide. No, no hay no, no. ningún problema porque viene de turista. Repítele a fer Argentina ahora empiezan a aumentar los impuestos a los que tienen más también no solo el 30% qué recomendación le darías a los de argentina que ahora están empezando con lo que os pasó a vosotros ay, en venezuela ay, así con la experiencia bueno es que es difícil verdad es, yo, es, les, yo les es, aconsejo es bueno yo ya os haré vídeos de cómo lo haría es, yo pero es, ahora que os lo diga ella es, es difícil pero siempre buscando la alternativa como hace el venezolano que bueno nos quitaron las divisas que el venezolano ahora viaja sin divisas pero tiene la compra fuera no sé cómo lo hace pero lo compra fuera yo en ese momento la tenía porque yo la compré en el momento que lo hacen con, la con bitcoin exacto ¿Qué moneda se llama hay que como tener cuidado hay que estudiarlo sí pero yo tengo alguna porque yo yo, yo tengo euros pero si algún día el euro empiezan a imprimir muchos euros, prefiero ir poco a poco. Uh. Dice, por ejemplo, a ver, alguna preguntilla más. Priliner, si alguna pregunta es muy urgente, ponernos un super chat que vale un dólar y nos tomamos un café y la vemos seguro. <risa> Eso sí es muy urgente, ¿eh? no, es voluntario. Uh. Si no, no pasa nada, que yo luego todas las preguntas me las leo tranquilamente y en el siguiente Instagram os las respondo. Vale. ¿Qué dice, por ejemplo? Mira lo que dice Bruno Díaz: dice en toda España es muy difícil conseguir trabajo, solo encontrarás trabajos mal pagados y muchas horas de trabajo. Pero no es tu caso, no. A ti te pagan 10 euros la hora, la pagan. ¿A Bruno, 10, euros? 10 limpio, euros la hora, la pagan. Limpio, limpio algo que está limpio. Y, y, y, que a veces digo que voy a limpiar yo aquí. Y ta, y, pero, pero claro, la gente me contrata para que limpie eso, para, para que lo mantenga limpio. Pero es que algo está limpio. Bueno, pero así. Oye, pero tardaste <risa> cuántos días. Nada, ¿no? Tres días en encontrar los trabajos, los primeros trabajos. Luego es que lo hace bien y entonces hay entre las señoras, se corre la voz y la sigue. No, me, también, no, me, has contado, me has contado, más contado que ahora no coge más trabajo, bueno pues no tienes tiempo. No, no tiene el día más horas, ¿no? Si tengo que agarrar otro que sea. Un, no sé, está seleccionándolo. Ella que está seleccionando los trabajos. Tiene que dejar Tiene que dejar unos. como un Tetris. O sea, entonces, ahora me ha dicho que es que el día tiene 24 horas. Y claro, tiene que vivir su vida también. Que vamos, que 40 horas a la semana que trabaja. No tanto, pero que hay que Creo trabajar en no. casa. Claro. Y, pero sí me va bien. Sí trabajo, hay que trabajar duro. Eso sí hay que trabajar duro. Eh, aunque te duela la cabeza, tengas vómito, te hay que ir a trabajar. Mira, ah, como es tu compatriota, Christopher andriu Andrew Morón Gutiérrez, dice muchas gracias por responderme dice si mi idea es irme de venezuela pero mi temor más grande es que roben en el aeropuerto de venezuela y por eso y por eso dudo si sí lo roban si sí lo roban si sí lo roban no si sí lo roban A mí el, el, el, el robo más grande que ellos tienen es que no pasen las tarjetas ¿Cuál es tarjeta, la de Para crédito? Un, no, y porque uno tiene que pagar sobre el sobrepeso. Ah. Porque yo traía mi boleto, era no sé, claro por tres, siete, ocho, quince días, algo así, y era una sola maleta. Claro, y llevabas dos. Y yo traía otra. Y entonces hay que se hace, se paga eh, un extra, ¿no? Sí, entonces hay que pagar un extra. Cuando fui a pagar los puntos no dan, ¿no? No, no, la tarjeta no pasa, no, la tarjeta no pasa, no, que ese es un robo que ellos tienen. Un robo. ¿Para y qué? Y para robarte para la que? Para, para robarte la maleta. Porque le dicen bueno paguen dólares. Paguen, paguen dólares el... y ahí vemos lo que sí, llevan. Sí. A ver yo yo yo me vendría desde Perú, pero eso soy yo en mi opinión ella no, ella dice que mejor ir a Venezuela, aunque en Venezuela pero roban. si está en Perú que se venga, que se venga que verdad, se venga. de verdad porque que no vente es desde Perú. O es sea, coincidimos es entonces que, que se si eres ve, venezolano que se entrega su dinerito ahorrado porque no todo el mundo tiene la misma suerte que yo he tenido yo digo que oye he sido bendecida desde que llegué aquí en España no hay indigentes en las calles viviendo y os lo digo de buena fuente Hubo una especie de montaje por ahí en los medios pero era mentira y no os puedo decir más tú has visto indigentes muchos no. indigentes he visto he escuchado has que escuchado que colocan esto es el que calle yo he visto no tengo... mira yo lo voy a decir he visto que como no les daban presupuesto no sé qué, aquí en madrid hace un mes o dos hicieron como una especie de campamento llamaron a los medios para que hicieran fotos las televisiones para ponerlo ahí para luego decir mira mira denos más dinero pues yo os lo digo que fue un montaje wow. montaje wow. de un momento para hacer las fotos wow. siempre. Hombre, alguno siempre se va a ver en un cajero es no ahí. digo que no pero es, es raro o sea alguno se ve siempre vale. puede verse por, por lo menos en verano pero no hay campamentos de indigentes. No, campamentos, no. Personas que. No, es que hubo claro. hace para que veas lo que manipulan muchas veces las televisiones. No, hasta es que me lo contó alguien de allí. Y dice, mira, Luis, eso ha sido. nos lo han dicho, que nos pusiéramos. llamar Bueno, a lo mejor le, le pagaban algo. No, bueno, hacer la foto, que, visión, que, que, ¿no? luego, que luego vamos a pedir más. Tú estás bien, que es lo que nos interesa, ¿no? Sí, yo estoy muy bien. He conocido a las personas perfectas. y me ha ido muy bien. Hay personas que sí, de, le va mal. Pero yo recomiendo que hagan amistades aquí las personas españolas. Yo en, mis trabajos son con personas españolas. Yo no, no he todavía no he conocido una venezolana que yo sea, que yo chatee, que yo hable con él. No, no conozco a, a venezolana. Mira lo que dice Noria Condor. Pásame un, para un trabajito para mí. Soy peruana. Vale. Voy a... bueno sí, sí eso bueno prilines cómo sé qué lo vamos a dejar ya no hasta quieres añadir algo más rosy bueno, alguna pues... cosa que se haya quedado en tintero algún consejillo que quieras dar a los prilines que algo que tú creas que, bueno, que es... se haya olvidado que tú creas que puede ser interesante bueno esas personas que piensan venir acá que traigan dinero personas que no tienen la misma suerte que le va mal Madrid es caro es costoso pero la comida no, no, sí. No, es que la comida no es cara. Entonces, de, en decís. los servicios, en la casa de los servicios no. los alquileres. ¿eso no? ¿El, el, el alquiler cuánto sale más o menos? Una habitación te la están alquilando está en 500 euros. 300 Uy, no, me han dicho no, algunas veces. No, no, 500, depende 500. 500, la habitación. Bueno, 300 me decía ayer David. Sí, hombre, de... depende también, ¿no? No, depende, pero he visto avisos. Sí, Yo, aviso, claro, claro. 500 euros, 500 euros, una habitación normal, una habitación para una sola persona, ni siquiera para pareja. Entonces, es eso, venir precavido, ya, eh, planificar todo. Pues. Dice el Cris okay. que si no hay seguridad en los aeropuertos de Venezuela, el Cris es que quienes roban son los de son seguridad los ¿no? La seguridad, los mismos militares, mira, tal el militar que los militares, los militares. A mí me robó los policías de Venezuela, no lo que los que roban. Las personas de, de, de Iberia que me robaron julián rendón tenemos un grupo de telegram porque el grupo de whatsapp se quedó se llenó entonces tenemos un grupo de telegram debajo del vídeo he puesto el enlace vale. para que quiera entrar en el grupo de telegram y ahí hay muchas ofertas de trabajo que las ponéis vosotros mismos ahí podéis eh, interactuar Y Ellen Harring, eh, a ver mi correo yo siempre hago las entrevistas en público porque si tengo no hago nos no cobro nada esto es gratis y pero eso sí me gusta hacerlo en público porque igual que pues rosy da su testimonio pues todos todos aprendemos todos vosotros aprendéis entonces hombre ponme un comentario luego y te hago parte agenda para hacer una consultoría si quieres sí. como ha hecho rosy, vale no, no. que muchas gracias <risa> <risa> Hombre que si tengo que responder a cada uno me dan 100.000 años a lo mejor y estoy ahí ya sí. me, me entendéis no bueno ahora voy a irme a instagram dentro de un rato vale que muchas gracias por haber estado ahí, un abrazo a todos Bueno, Frilina. gracias, chao Muchas gracias, Rosy. de nada Oye que si os ha gustado decir, poner un like por favor. Espero que les funcione esta pequeña información que les pude aportar yo Seguro que sí Y que la, que la aprovechen que, espabla, que la aprovechen Que la aprovechen Que ganan las cosas bien No se vengan hacia de aventurar No se vengan a las primeras Planifiquen bien las cosas Yo duré tres años planificando mi viaje tú duraste tres años planificando y viniste dos veces a prospectar bueno la una no. la primera vez viniste pa, de casualidad sí, digamos, sí, de turismo y la sí. segunda ya vino a prospectar Ahora a la tercera vino y a los tres días trabajando